Es que traes a la niña. Igual te puedes subir. Atrás, atrás y despacio. Natalia, ¿no? Sí. ¿Te puedes ir natita? No, Natalia. Mi mamá me puso Natalia. Natalia. Bueno, ¿y qué comemos? Mi amor, cangrejos, tú me lo prometiste. Está bien. Ya. No, yo no como eso. ¿Pero por qué si son ricos? Eso es comida de borrachos Mi mamá me dijo eso ¿Eres borracho? ¡No! No sé Bueno, ¿y cómo era que te llamabas? ¡Melissa, pues! ¡No! ¡Sí, Melissa! Papá, ya no era Katy ¿Cuál Katy? ¡Ay, papá! ¡Tu novia, Katy! La rubia guapisísima Que me cayó súper bien ¡Ay, mi papá! Tiene tantas novias que me confunde Por eso mi mamá lo dejó